Mujeres en fuga, adicciones en la oscuridad. A través de la literatura se puede desarrollar cualquier tema, pero qué difícil es hacerlo en el caso de las adicciones no tóxicas sin ser un especialista. Se desarrollan tres adicciones, la ludopatía, la adicción afectiva y la compra compulsiva. Rebeca, Camila y Sorel. Estas historias se entrelazan y se encuentran en un grupo de terapia. En el caso de la ludopatía, esta adicción se confunde con el entretenimiento y sus víctimas dicen a menudo, es solo diversión. Caminan al borde del abismo y no lo saben. Entran al infierno y piensan que están en una fiesta. En la adicción afectiva se cree que son mujeres que aman demasiado y están enfermas de amor. En el caso de las compras compulsivas, las adictas expresan que están en la moda, que es para mejorar su imagen, que necesitan comprar y comprar y comprar para llenar los vacíos existenciales. Esta investigación esta investigación sobre los temas de las adicciones fue árdua. La lectura de los libros recomendados fue un proceso lento pero efectivo. Una amiga catedrática de la Universidad de Panamá en Psicología me recomendó la lectura de varios libros, entre ellas Agresiones de Leonard Berkowitz, Maltrato y Abuso en el Ámbito Doméstico, Jorge Corsi, el tener, al ser la patología de la normalidad de Eric Front, formación de lo inconsciente, la psicología de la transferencia, la maestría del amor de Miguel Ruiz, una tregua ante las dificultades de Walter Ecker, entre otras. En la investigación en sitio, visité los casinos. En una acción encubierta, Percibí cierta peligrosidad, ya que podían sospechar mis intenciones. No obstante, era importante descubrir el mundo oscuro de la ludopatía. Fue toda una aventura y me sentía como un espía. Me senté frente a una máquina y pedí a uno de los asistentes que me instruyera. Nunca había jugado. Con la primera moneda de 25 centavos me gané 79 dólares. Suerte de principiante. No saben la euforia que experimenté. Entonces comprendí que ese era el primer paso para caer en el pantano de la pasión por los juegos. En las entrevistas encontré cierto grado de complicación porque la mayoría de las adictas están en negación. Recurrí al internet. Y cuando se escudaban bajo el anonimato de un ni, confesaban el mundo tenebroso de la ludopatía. La compradora compulsiva es abierta, muestra todas sus compras. La mujer, con una visión afectiva, habla todo el día de aquel hombre maravilloso, único motivo de su existencia. Otra de las investigaciones para conocer los sentimientos de la compradora compulsiva la realicé en un centro comercial, el mejor. Después de varias vueltas en el centro, entré en un almacén que vendía un perfume. De pronto sentí una rica fragancia que emanaba de una señora que estaba siendo atendida por una vendedora. A cierta distancia, escuché el diálogo. Por favor, póngame la muestra en el dedo índice. Le dijo a la dependiente, señalando un envase de cristal en lo alto del mostrador. Fueron varios los perfumes. Perdí la cuenta. Pero ya no le quedaban dedos para oler. Todos habían sido poblados, uno a uno, de un nuevo olor. De una nueva tentación inexorable. La vendedora los veía pasar uno a uno por la nariz de su cliente, a veces se detenía, se dejaba embriagar por el dulzor de este o la esencia cítrica de aquel, o la penetración del que decía estar hecho con una conjunción de flores y finas hierbas, y lo deslizaba uno a uno muy despacio. Y la mirada permanecía fija en la distancia y las cejas arqueadas y la boca entreabierta y de repente los ojos cerrados y otra vez abierto con brusquedad y un respirar profundo como si la vida se le escapara como si no fuera posible respirar más o elegir la senda de su salvación y más tarde una enorme sonrisa le iluminaba el semblante aún en éxtasis para cuando la vendedora le preguntó impaciente, ¿cuál se va a llevar, señora? Reaccionó como quien despierta de un sueño. Con calma, dijo, no me gusta apresurarme. La vendedora incómoda esperaba impaciente y molesta y vuelve a preguntar cuál compraría. La señora... Le responde, la verdad es que como me cuesta decidirme, me los voy a llevar todos. ¿Los diez? ¿Algún problema con eso? No, para nada, le aseguro que no se va a arrepentir. El esfuerzo de este trabajo investigativo se vio compensado con el testimonio de varias adictas lectoras que han tomado conciencia de su problema y buscan alternativas de solución. Han comprendido que el primer paso es la aceptación y el segundo buscar ayuda especializada. Ellas han dado los dos pasos en la senda de la recuperación. Permítanme referirme a la más reciente, estaba negociando un contrato de edición con los ejecutivos de mi editorial. De repente se acercó una señora y me preguntó, si yo era Rosmarie Tapia, entonces me contó uno de los testimonios más bellos que he recibido en mi carrera de escritora. Ella tenía una adicción afectiva, producto de su enfermedad no podía dejar a su pareja. Esta novela la hizo tomar conciencia. Buscó un psicólogo y después de meses de terapia se separó de ese hombre que la maltrataba y disminuía su autoestima. Un año después se enamoró del hombre adecuado y ese día en particular, en compañía de unos amigos, celebraban su matrimonio civil. Conmovida afirmó que Dios había propiciado ese encuentro para darle la cárcel. Mi objetivo en esta novela es hacer un llamado a la conciencia de las personas que son adictas y otras que piensan que se divierten y están a punto de caer en el abismo de la adicción. Busquen ayuda, no están solas. La novela Mujeres en Fuga es una luz en la oscuridad de las adicciones. Y de esa alegría que en sus corazones siempre encontrarán la esperanza para seguir adelante y vencer cualquier adversidad. La alegría nos hace más ligera la carga. La alegría no es un estado de ánimo, sino una decisión que podemos tomar aquí y ahora. Gracias.